Campeones de League of Legends en 10 segundos Cena. Al matar minions o pegar dos habilidades en un enemigo Consigue estas almas Se quedan infinitamente Y le dan AD y más rango en los básicos Dispara con el arma Tira niebla tunea al enemigo Se mete en niebla es un tiro repotente. Si querés que tu campeón favorito se haga en un video Escribilo en los comentarios